Nickelodeon ya no existe, aquel canal con el que tú y yo crecimos ha pasado a mejor vida, y tras su paso solo nos quedan repeticiones sin fin de los padrinos mágicos y Bo Esponja, mientras la empresa termina de sacar todo el contenido que les queda en sus reservas para dárselo a Netflix luego de su acuerdo de producción. Pero ¿cómo llegamos a esto? Pues Nickelodeon nació en 1977 como el primer canal exclusivo para niños. Toda la programación del mismo se basaba enteramente en series creadas por otras empresas. Esto se mantuvo así hasta 1989 cuando se dio luz verde a las tres primeras series originales de la cadena, las cuales fueron Duke, Rugrats y Reignas Stimpy. El éxito de los primeros Nicktoons de la historia impulsó la creación de nuevas y variadas series para la cadena, Series como La Vida Moderna de Rocco, Hey Arnold, Los Castores Cascarrabias, Cat Dog, entre muchos otros. Todas estas series tenían una gran aceptación por parte del público. Pero no fue sino hasta el año 2004 cuando Nick probaría por primera vez el verdadero éxito, otorgado de la mano de una pequeña serie estrenada en 1999, que relataba las aventuras de una entusiasta esponja que vivía debajo del mar. Bob Esponja se convirtió convirtió en la serie más vista en toda la historia del canal, alcanzando niveles de audiencia que simplemente eran absurdos. Esto de inmediato llevó a los ejecutivos a cargo a tomar una decisión sobre el futuro de la cadena, y la conclusión a la que llegaron fue el inicio de una serie de malas decisiones que acabarían con todo lo que habían construido para ese momento. Nickelodeon comenzó a dejar a un lado a sus Nicktoons clásicos para comenzar a mostrar cada vez más y más episodios de Bob Esponja. El desplazamiento fue tal que varias de estas series pasaron de los bloques centrales del canal a tener una emisión por día en horarios de menor rating, y muchas de ellas terminaron incluso siendo canceladas. El asunto empeoraría para los ya casi extintos Nicktoons, ya que ese mismo año el sucio Dan traería una nueva ola de series live actions lideradas por Drake y Josh, que le darían al canal un estatus, posteriormente seguida por series como Soy 101 en 2005 o iCarly en 2007. Este arrollador éxito, sumado a la rentabilidad de Boa Esponja, le dieron a la cadena un estatus safe, en el que sentían que no era necesario probar cosas nuevas, que ya tenían todo lo necesario para el éxito y que solo les quedaba producir series de menor calidad para tenerlas al aire, entre los espacios huecos en los que sus grandes éxitos no estaban. Pero como nada dura para siempre, entre el año 2007 y 2008 se llevó a cabo en Estados Unidos la huelga de los escritores, donde más de 12.000 guionistas de cine y televisión se declararon en huelga, esto en búsqueda de una mayor financiación para los escritores en comparación con las ganancias de los estudios más grandes. El impacto para la industria fue colosal. Todos fueron azotados por este levantamiento, sin distinción. Sin embargo, uno de los que se llevó la peor parte de esta huelga fue Nickelodeon, quien descubrió de la peor manera que su status safe estaba a punto de irse por la misma puerta por la cual salían en fila los guionistas de Bob Esponja. Su serie más exitosa, ícono del canal y sostén de familia, se había quedado sin la mayoría de mentes brillantes que le hacían la serie que era. Pero no fue solo Bob, los padrinos mágicos también se vieron afectados así como las series live-action. Y es justo aquí donde algunos podrían pensar, ¿qué podía ser Nick? La huelga los golpeó a todos, ¿cómo pudieron prepararse para algo así? pues, llegados hasta este punto, debo decirles que intencionalmente me he estado saltando algunos datos importantes, errores que ocurrían a trasfondo y que jugarían un papel crucial en la caída de Nick llegado este momento. Agárrense fuerte porque vamos hacia atrás de nuevo. ¿Recuerdan cuando mencioné los tres primeros Nicktoons? ¿Recuerdan que mencioné que uno de esos primeros Nicktoons fue Rey en Stimpy? Pues fue aquí donde comenzó todo. Nick a había dado en su primer intento con una serie única en su estilo, pionera en la forma de tratar los temas y cómo graficar el humor visual y con el tiempo alcanzaría el estatus de serie de culto. ¿Qué hizo Nick con semejante serie? La dejó a un lado porque no iba con los intereses del canal, cediendo los derechos de transmisión a MTV apenas 6 años después de su lanzamiento, privando al canal de la oportunidad de tener un público distinto, más adulto y a su vez aumentar el rating en las horas más altas de la noche. Todo por una filosofía autoimpuesta. Pero esto no termina aquí. En el año 2006, dos años después del estallido de Bob Esponja y el surgimiento de las series Live Action, Nickelodeon comenzó a cancelar series indiscriminadamente. La primera en caer fue la aclamada Invasor sim la razón tal y como Renny había diferencias creativas con Jonen Vázquez, creador de la serie, respecto al tipo de cosas que se podían mostrar dentro del show, ya saben, para no alejarse de los valores del canal. Además de esta, los padrinos mágicos también fueron cancelados. Esto dicho por el propio Butch Hartman en un foro. Pero no se preocupen, Nick no tardaría en darse cuenta de su error, así que para el año 2007 la serie ya estaba en marcha de nuevo, justo a tiempo para colisionar de frente con el levantamiento de guionistas. Y es aquí donde Nick hizo dos de las mayores jugadas en contra que se han visto en la historia. Quizás presas del miedo o arrastrando errores del pasado, decidieron cerrar la puertas a una joven promesa que presentó un proyecto para ellos en 2007, asumo yo justo antes de la huelga, un joven egresado de Calarts cuyo nombre es posible que le suene, Alex Hirsch, pero fue rechazado, que si tomamos un momento para evaluar las fechas notaremos la magnitud real de esto. En diferentes entrevistas, Hirsch ha comentado que la idea para Gravity Falls la tenía desde el año 2006, un año antes de presentarse en la que para ese momento era una de las productoras más grandes de animación. Así que es muy posible que Nick rechazara Gravity Falls. Con esto, Nick se habría autosaboteado, quitándose a sí mismo la oportunidad de tener dentro de sus filas a una de las series más amadas de los últimos tiempos por segunda vez consecutiva, ya que Nickelodeon rechazó no una, sino dos veces seguidas hora de aventura. El piloto original de esta serie fue producido por Frederator y presentado para Nick en el año 2007, poco antes de la huelga de guionistas. Pudieron evitarlo, pudieron adelantarse a todos sus competidores, pero su falta de criterio y visión de futuro llevó a los ejecutivos de la compañía a pensar que estaban en una posición intocable, que tenían todo lo necesario y que nada importaba a partir de ese punto. De aquí en adelante Nick intentaría mantenerse a flote pero de nuevo sin arriesgar, saturando el canal con episodios de Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos y las series creadas por el sucio Dan, donde lo único que logra destacar es la magnífica serie de Avatar La Leyenda de Ang, y otorgándonos series de gran calibre como Fanboy y Chunchun, Chun, La Granja y la obra maestra Planeta Xin. Esto seguiría así hasta el año 2016 donde aparece The Loud House, una serie que tenía todo para triunfar y Nick sí que estaba preparado esta vez para recibir con los brazos abiertos a su nuevo retoño, repitiendo el mismo protocolo de siempre, ignorar nuevas propuestas, saturar de episodios la parrilla del canal, pero con el detalle de que esta vez hasta un spin-off le hicieron a la serie y una película, la cual por cierto se canceló luego de las acusaciones que le hicieron al creador de la serie en 2017. Y eso nos lleva al tren. 13 de noviembre de 2019, día en el que fue anunciada una asociación entre Netflix y Nickelodeon que pretendía plantar cara a Disney+, Plus, tomando los recursos de difusión y dinero de Netflix para potenciar series y películas de Nickelodeon, las cuales, claro, acabarían quedando para Netflix, como pasó con Invasor Sin, Enter the Floorpus o la vida moderna de Rocco Static Clean, las cuales ahora están junto a Pinky Malinky y Glitch Tex, a la espera de nuevo y fresco material que Nick no podrá traer. Personalmente, dudo que la situación se pueda cambiar. Nickelodeon ha cometido muchos errores y no parece que estén aprendiendo de ellos. Siguen ignorando grandes propuestas como Harpy Gee o Planet Panic o cualquiera de los otros 107 proyectos animados que reposan en el canal de YouTube Nick Animation. Sinceramente, es una lástima ver en esta situación un canal que nos dio tanto, pero poco o nada podemos hacer ante lo que le está pasando. F por Nick.